No hace falta que te golpees. Simplemente acepta que todas las personas tenemos en algún momento malos pensamientos que entran en tu mente y a, a, se pueden quedar un rato. ¿no? Déjalos pasar, no te angusties y sobre todo, pues igual distráete con alguna cosa, pero no dándote golpe. soy karma sánchez soy psicóloga clínica imagino que cuando te refieres a la acepción popular de manía la costumbre el comportamiento poco corriente y podríamos incluir también las supersticiones no provocan ni angustia ni consumen tiempo ni tampoco eh, provocan un deterioro clínico ni social en la persona explica un poco eh, el resultado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si no empieza en, en cinco o múltiple de cinco? ¿Va a pasar algo malo? ¿Te vas a equivocar? Y fíjate pues que eso es, es absurdo. Es decir, lo siento, pero es que tu pensamiento no tiene tanta fuerza. Y además, aguanta un poquito la ansiedad en algún momento y te darás cuenta como no pasa absolutamente nada. TOC, es el acrónimo de Trastorno Obsesivo-Compulsivo, y se caracteriza principalmente por las obsesiones. Es decir, pensamientos o imágenes recurrentes que aparecen en la mente y se experimentan como intrusivas, no deseadas y que se consideran absurdas o no exageradas. Cuando se quieren ignorar, suprimir o incluso neutralizar esas ideas, aparece una gran ansiedad. ¿Mm? Y las compulsiones también, que son comportamientos repetitivos o actos mentales que la persona siente el impulso de realizar en respuesta a esa obsesión, y a, o también de acuerdo con reglas que deben ser aplicadas de manera rígida. Pequeñas supersticiones o pequeñas eh, cuestiones así las tenemos más o menos todos. En algunos momentos, sobre todo cuando hay mucha ansiedad, pues en exámenes. Eso provoca que entonces empiezas a tener a veces estos pensamientos. No, no hay que confundir preocupaciones excesivas acerca de la vida cotidiana con las características clínicas del TOC. Incluso estudios revelan que entre el 21% aproximadamente y el 25% de las personas que tienen obsesiones o incluso compulsiones, ¿de acuerdo? No, no desarrollan de todo el trastorno, solo un 2% o un 3% desarrollan lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo. En este caso seguramente has asociado la relajación que hay después, de una eyaculación y, por tanto, de un orgasmo, ¿no? a una sensación relativamente placentera, y no solo placentera, sino eso, de relajación. Entonces, claro, siempre piensas que un momento antes de un examen te da ese momento de relax. También hay otras, otras estrategias, como puede ser, por ejemplo, la respiración diafragmática, incluso la respiración pulmonar, que bien hecha, eh, también te dará esa sensación de tranquilidad y eso sí que lo puedes practicar cinco minutos antes ¿no? y cuando ya todavía estás en el aula. Podemos, podemos eh, tener compulsiones o algún tipo de, de pensamientos ¿no? en los que la repetición está, está presente. De hecho, fijaros que, por ejemplo, en algunas canciones, incluso ¿no? se provoca un poco que haya esa repetición, que así que es rítmica. ¿no? Evidentemente, si no tienes cualquier otra obsesión y esa compulsión, eh, olvídate, déjalo, piensa que es una cosa pues, como muy habitual y que nos pasa a todos y a todas, y por tanto, deja que se vaya y distráete con otra cosa. No solo eh, son temas de comportamiento, que quizás es lo más evidente, ¿no? como por ejemplo pues, eh, lavarse las manos ¿no? de manera repetida. Hay personas que, eh, que tienen una obsesión, entonces la compulsión es justamente pensamientos repetitivos, ¿de acuerdo? exagerados. Y eh, esos pensamientos pueden ser, por ejemplo, esa persona piensa que puede causar o ha causado un accidente y recordando constantemente ¿no? desde que salió del trabajo hasta que llegó a su casa, por qué rotundas pasó, por dónde pasó. Entonces, eso se convierte, evidentemente, en una compulsión. Te está jugando una mala pasada, ese control que quieres tener sobre todo en tu vida, porque creo que no solo te debe pasar con las películas, también te tiene que pasar con otras cosas. ¿no? Entonces yo sí que te diría que aguantaras un poco la, la presión y la ansiedad. Por ejemplo, con una serie corta ¿no? y digas bueno, pues venga hasta el tercer capítulo no voy a mirar el final ¿no? y después te das cuenta que si la serie tiene cinco capítulos es capaz de llegar al final, ¿no? acepta que no lo puedes controlar todo. Incluso a veces que hay aspectos buenos de la vida en los que es mejor no saber el final hasta, hasta al final, y ¿Eh? que por eso se llama el final. En definitiva, el diagnóstico de TOC y de la mayoría de trastornos eh, mentales eh, los tiene que diagnosticar un profesional de la psiquiatría o de la psicología. Eso sí, si sientes angustia, mucho malestar por eh, tus pensamientos o por alguna conducta que tú realizas eh, y eso te hace sentir verdaderamente mal o los de tu alrededor piensan que les hace sentir incómodos o mal y te lo comentan, pues sería interesante que consultaras o bien con tu médico de familia o con algún psicólogo psicóloga de, de confianza que tengas o también con un psiquiatra.